salen a relucir más y más mentiras por parte del régimen. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos 20 años, cuando estaba Hugo Chávez en la presidencia, hubo un debate en la ONU? donde por, por ese entonces Chávez envió su embajador y Uribe, que en, el, en ese entonces era el presidente, envió también su embajador y hubo una discusión donde el embajador de Colombia hablaba de la presencia de la guerrilla en territorio venezolano hace 20 años y que salió el otro señor hablando y difamando y sacando pecho y diciendo eso son puras difamaciones, son puras mentiras quieren encochinar a la revolución, quieren, bueno, una cantidad de babosadas que hoy por hoy las vemos, caso muy elocuente lo que está pasando con Javier Tarazona, porque está ya que incluso está pasando un mal momento por su por su complejidad en, la, en el estado de salud que está pasando en este momento Tarazona, y aún así no le paran bolas ¿por qué? porque según Tarek Williamsap él está difamando contra la revolución está diciendo arbitrariedades, según ellos tienen pruebas de que Tarazona está mintiendo y que Tarazona está incurriendo con los yanquis y bueno, con lo que ellos suelen disfrazar y hasta el momento las pruebas no, no salen, y ya estamos a puertas de completar ya casi el año y Tarazona sigue ahí, si sin un juicio, sin unas pruebas, solamente porque se atrevió a hablar con la verdad y decir de la presencia guerrillera que hay en Venezuela en este momento, que no es porque están de visita, sino que viven allá auspiciados por el régimen de Maduro. Y vuelvo y digo, esto no es nuevo, viene desde hace 20 años cuando en la ONU se habló textualmente de la presencia guerrillera, mas sin embargo siguen haciéndolo, dice, el ejército venezolano en cabeza de Vladimir Padrino miente, y vuelvo y digo, sigue mintiendo al decir que los combates que se están llevando a cabo en Apure son en territorio colombiano. O sea, él dice que sí hay, que sí existen los combates, que por eso ellos no se han metido, pero que es en territorio colombiano. 50 hombres del ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, tomaron un pueblo de tal manera, el pueblo es en Venezuela, no es en Colombia, es en Venezuela, de tal manera que la guerrilla venezolana fbl fuerza bolivariana de liberación llamó a la movilización popular a manifestarse esto es claro y lo que demuestran los últimos eventos es que el ejército venezolano miente al asegurar que el enfrentamiento actual entre guerrillas solo ocurre en territorio colombiano en estos momentos no sabemos cuántas bajas hay lo que sí es claro es que los enfrentamientos en la frontera venezuela colombia continúan el fbl ...y el FPLN, en nombre de la ciudad comunal socialista campesina Simón Bolívar... ...contra el LN, se pronunció por la toma del sector de La Gabarra, Parroquia, Guasdualito, Municipio, Páez Estado, Apure. ¿Ustedes quieren enterarse más de las babosadas con las que sale Vladimir Parino? Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, gracias a ustedes seguimos siendo los chismosos del paseo no se les olvide, si les gusta bien, si no les gusta también, háganos sus comentarios lo importante es que nosotros seamos ese medio en el cual ustedes no se pueden entrar porque los medios de allá los tienen así, manicruzados clara evidencia muestra que el ejército venezolano una vez más miente, al asegurar que el enfrentamiento actual entre guerrilla solo ocurre en territorio colombiano, que la guerra ocurre entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional ELN contra las FARC por las rutas del narcotráfico, que no hay actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Vladimir Padrino del régimen y se declaran en resistencia o sea ellos hacen como si no fuera con ellos es así de sencillo recordemos que dichos enfrentamientos se iniciaron desde el 30 de enero del año pasado el cual se desató en territorio venezolano entre el ejército de liberación nacional ELN y las disidencias de la FARC, no se les olvide que por ese entonces se perdió en la vida más de 30 militares venezolanos y secuestraron a ocho más, donde Vladimir tuvo que agachar la cabeza, cederles terreno a ellos. Y eso que está pasando hoy es a causa de esas consecuencias de regalar ese terreno para que liberaran a los soldados. Y Vladimir sacando pecho diciendo: Hemos rescatado a nuestros compatriotas. Bla, bla, bla. Los helenos. Los helenos, el pasado viernes 14 de enero, se tomaron el sector La Gavarra, en la capital del municipio paez Territorio que desde hace muchos años ha estado controlado por la, el FBL, que es guerrilla eh, venezolana, y el FPLN. En un comunicado que leyó un hombre que no se identifica, pero cuya voz en la zona reconocen como Braulio Márquez, hoy se van a enterar de esa eminencia de señor narra lo que está ocurriendo el autogobierno de la ciudad comunal simón bolívar se dirige al gobierno bolivariano a la dirección nacional y estadal de nuestro partido psv partido social Unido de venezuela y al movimiento comunal dicho documento trata de mantenerse dentro del discurso usado por la fuerza armada nacional bolivariana fan y se refiere a los agresores como Tancol, pero indicando claramente al ln como tal o sea ellos no quieren mostrar de que los que están viviendo allá es el L.N. pero ellos ya lo, los catalogan como Tancol y ahorita se van a dar cuenta de las babosadas con la que sale porque su, supuestamente esa Tancol es creada desde los Estados Unidos, aclara de manera contundente que esa guerrilla colombiana invadió la comuna La Gran Unión y Víctor Díaz Ojeda bajo el argumento que liberan con la llamada disidencia del décimo frente de la Fartancol, esto constituye a una violación a la soberanía nacional y popular es inaceptable ahí están hablando con voz gruesa alias márquez en su lectura agrega estos actores armados irregulares supuestamente pretenden imponer la violencia y el terror para desestabilizar la paz jaja ja. se acuerdan del trago jaja ja? causa curiosidad de desestabilizar cuál paz ¿Se puede vivir en paz en un pueblo donde se vive hambre? Muy difícil. Supuestamente para desestabilizar la paz y la democracia y socavar el papel del Estado venezolano con lo que le hace el trabajo a la oligarquía colombiana comprometida con la agresión norteamericana que adelantan contra el país. O sea, supuestamente estos helenos, que son los mismos del, del LN son enviados por Estados Unidos y por la oligarquía colombiana. Mire cómo se contradicen. Primero dicen que no están, pero después que sí están, como dijo Maduro una vez. Sí, pero eso es un grupito chiquito, 10, 15. El 15 de enero del 2022, en horas de la tarde, fecha en la que se difundió el audio, más de 50 hombres armados tienen tomado el pueblo de la Gavarra al más puro estilo de un ejército de ocupación extranjera, desconociendo al estado bolivariano y al poder popular trayendo zozobra y terror en la población. Algo que contradice su apreciación de este señor eh, Márquez, por un lado dice que allá no hay guerrilla. O sea, allá no hay guerrilla. De pronto lo reconoció Maduro, que sea un grupito chiquito ahí. Pero luego argumenta que las, las organizaciones del poder popular y de base no somos parte de la guerra entre esos sectores armados por la disputa. De las rutas del narcotráfico y los ilícitos fronterizos, pues es lo que está de fondo. O sea, palabras más palabras menos se disputan las rutas, pero en territorio venezolano. Ahora, que salga Vladimir diciendo, no, es que eso es en territorio colombiano. O sea, ahí sí no vienen las fronteras. Supuestamente ese pedacito le corresponde a Colombia, pero cuando es hora de alzar la voz, entonces ese pedacito le pertenece a Venezuela. ¿Cómo son de acomodados? Según él dice, y además causa mucha gracia, ¿no? En esa disputa no hay nada de ideología o proyecto político. Exigimos a ambos sectores armados, tanto al ELN como a la FARC, que se lleven el conflicto a otra parte, que Venezuela apure y la ciudad comunal Simón Bolívar es territorio de paz, soberanía y democracia. O sea, bla bla bla. Ya les digo, hace un año, para esta misma época, Después de, no, más o menos como para febrero El señor Vladimir Padrino tuvo que, como dice coloquialmente, bajarse el pantaloncito Le tocó cederle el terreno para que le soltaran esos ocho oficiales que estaban secuestrados Y ahorita están pretendiendo de que se vayan para Colombia a armar su toldo aparte cuando ya están más amañados y son dueños de mucha parte del territorio venezolano Gracias a inicialmente a Hugo Chávez y ahora a el régimen de Maduro junto con su cúpula Y finaliza sacando pecho como lo saben hacer ellos Márquez aseguró que no podrán contra la fuerza invencible de un pueblo consciente y organizado De defender la patria de cualquier fuerza extranjera que la ofenda Uy suena bonito, lástima que no fuera real fue así como el pasado sábado las FBL y el FPLN activó varias actividades para tratar desesperadamente de recuperar esa parte del territorio una vez que al pasar las horas desde la llegada del LN a La Gavarra no hubo reacción por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los boliches como se les conocía a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación en Apure y Táchira como, como que aunque, aunque desde las divisiones que sufrieron Usan siglas FPLN, Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional. Esta guerrilla se dio a conocer en Venezuela desde que el 23 de diciembre de 1992 una de sus primeras acciones fue la que asumieron con la autoría del atentado a Antonio Ríos, entonces presidente de la otrora poderosa Confederación de Trabajadores de Venezuela CTV. Luego de la llegada de Hugo Chávez al poder, y ante la manifiesta simpatía del nuevo presidente por la guerrilla, organizaciones colombianas como el LN y la FARC empezaron a actuar con mayor comodidad en el territorio venezolano. Poco tiempo después, en mayo del 2003, es asesinado Jorge Nieves, un dirigente social que pertenecía al partido PPT y la FBL responsabilizó al ELN de ese sicariato, considerado que la guerrilla colombiana quería extenderse en el territorio venezolano y eliminar la agrupación venezolana que se desencadenó en una guerra que en estos años ha tenido altibajos o sea, palabras más, siguen en Venezuela, viven en Venezuela y están chupando por eso, por dejarlos vivir en Venezuela ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad